Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado, sabadete, día de altcoins Creo, creo, no lo sé, ahora no, lo veremos, porque la verdad es que no las he visto. Entonces, bueno, vamos a hacer el riguroso y directo del análisis. Lo que sí es esta vez con un amigo que me ha dicho, ¡Wow, nos vamos ya para arriba! Y digo, ¿perdona? Y luego otro que decía, ¡Wow, nos vamos ya para abajo! ha dicho, 14.000. Y digo, Vale. Tú, que dices que no vamos para arriba, ¿por qué no vamos para arriba? Porque es que me ha dicho uno que he visto en un canal que ya toca rebote porque hay mucha fuerza y mucha compresión y no vamos para arriba. Vale, bueno. ¿Y tú por qué dices que no vamos a 14.000? Pues porque nos vamos a hundir y nos tenemos que hundir a 14.000, que lo he visto también. Ya, ya, pero tú, ¿por qué crees que no vamos a 14.000? hombre, porque es que se lo he visto a uno que sabe mucho digo, vale, pero mmm, creo, creo que antes de irnos a 14.000 tenemos que romper 28.000 tenemos que romper 26.000 tenemos que romper 24.000 y tenemos que romper 20.000 y 18.000 que es tremendo dice, hombre, visto así como que está un poco más difícil, ¿no? Digo, no sé, digo, para decir que te vas a un punto, y más tan lejano, que no digo que no pueda ser. Digo que primero tienen que pasar otras cosas. Es decir, es muy fácil, muy ventajista, muy como lo queréis llamar, decir, nos vamos hasta este punto. Pero dime por qué. Dime en basado en qué. No, es que este... Hay una... ¿El qué? ¿Hay qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Para que vayamos a 14.000, por ejemplo. O para que ya nos vayamos para arriba. ¿Qué hay? ¿Hay una economía bollante y hay dinerito? O... No sé. También es cierto. ¿Vale? Y esto es algo que sí hay que explicar. Y, la, y tenéis que saber. Y es que el mercado se puede mover con muy poquito dinero. Puede subir muchísimo. El... el con muy poquito dinero, nuevo. Puede subir muchísimo el valor. Entonces, tenemos una balanza de valor versus precio. Entonces, el valor, yo creo que, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, algunas de las principales eh, criptomonedas, lo tenemos claro. El resto de la mayoría está basada en aire. Hay otros que están basados en trabajo real. ¿vale? que Yo principalmente son las altcoins que a mí eh, menos me disgustan o más me gustan. ¿vale? las que están basados en un algo real es que tienen un respaldo real no las que tienen aire ¿vale? o sea por ejemplo, luna, luna nunca me ha gustado, ya lo sabéis e hice unos trades con Luna que le saqué dinero ahora los Luna que me han dado por los Luna que... de esos trades, dinero gratis, vamos, al final no bueno, pero a mí esas cosas no me no me, no me, gustan. No me gustan, yo lo siento mucho a la gente que le encante que diga ah, eso, si me da dinero, ya, ya te da dinero hasta que deja de dártelo y cuando deja de dártelo... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no habré hecho esto? Aunque hubiese ganado menos. Es que habrás ganado muchísimo menos. Luego estarán los listos de siempre. Pero, ja, ja, ja, no, no, si sí, yo aquí gané, siempre aquí, siempre gano. Una polla siempre ganas. Eso no se lo cree ni tu padre. Pero... En definitiva, hay que basar lo que decimos en algo. Entonces, hay una cosa que... Puede impulsar muy, muy rápido a Bitcoin y es lo siguiente, tened en cuenta que Bitcoin es un bien muy escaso, sabéis que hay unos libros de órdenes, vale tanto para la compra como para la venta, y se ponen o buenos soportes o unos tapones que no hay un Dios que rompa, hasta el día que quitan ese tapón y de repente hace, y sube disparado. ¿Vale? Y ahí te tenemos lo que se llama un short squeezy, ¿vale? Que sale una, una vela disparada que obliga a los que están en corto a vender rápido porque si no, los, los fulminan, empiezan a saltar stops, empieza a hacer de todo. Y dinero nuevo ha entrado muy poco. Muy, muy, muy poco. Y dice, joder, si el market Cap se ha disparado. Claro, pero es, es por lo siguiente. Vamos a suponer que en, en todo el mundo hubiese mil bitcoins. ¿vale? Hay mil bitcoins y. Pues, eh, tú tienes 100 y yo tengo 100 de esos 1.000. ¿Vale? Bueno, no, mejor. Vamos a ponerlo mejor. Tú tienes 100 y yo no tengo ninguno. Y el resto del mundo tiene 900. Bueno, pues llega un día eh, en el que esos bitcoins valen 100 euros. Con lo cual, tus 100 bitcoins por 100 euros son 10.000 euros. Bueno, está bien. Bien. Y el total de bitcoins, que son mil bitcoins, en todo el mundo hay solo mil bitcoins, serían. ¿Cuánto? 100.000 euros, ¿no? Mil bitcoins por 100 euros, 100.000 euros, ¿vale? Pero llega un día en que tú necesitas pasta, o, oh, Dios mío, eres pobre, ya lo siento, y eh, llego yo y digo, te los compro por 110 euros cada bitcoin. Venga, no te voy a hacer una oferta mejor, por 120 euros cada bitcoin. Y me dices, ostras, pues venga, vale. Yo te compro esos 100 bitcoins por 120 euros cada bitcoin, tú recibes 12.000 pavos, has ganado 2.000 así, plaz. Pero ¿qué pasa con el resto de los 1.000 bitcoins que hay por ahí pululando? Pues que si antes valían 100.000, ahora valen 120.000. ¿Vale? Hay 1.000 bitcoins a 120 pavos que se han hecho en esta operación entre tú y yo, pero ese precio afecta a todos los bitcoins del mercado. Entonces, todos los bitcoins del mercado pasan a valer 120 pavos. Si lo multiplico por esos 1.000 bitcoins que hay en todo el mercado, son 120.000, con lo cual el coin market cap de Bitcoin ha subido un 20% por una puta operación que hemos hecho tú y yo. Ya está. Imaginaros esos por 21 millones de bitcoins. Porque, claro, el mercado tiene en cuenta los 21 millones de bitcoins. No tiene en cuenta ese 2, 3 millones de bitcoins o cuatro que se consideran que han desaparecido del principio, que se minaron, de que no existen las claves, de más los, más los que tienes Satoshi Nakamoto, ese milloncete. ¿eh? ¿Vale? O sea, el mercado te da igual. Tú has hecho una operación de un bitcoin que hemos intercambiado tú y yo, ya lo no hacían uno, un bitcoin, a por un 20% más, automáticamente todos los bitcoins valen un 20% más. Entonces, si a eso le sumas que de los 1.000 bitcoins que tenemos en el ejemplo, que, tienen, que hay en todo el mercado, resulta que 500, bueno, 600, están guardados, entre los perdidos y los guardados ostras solamente con esos 400 hay que mover el mercado es muy fácil que bitcoin pueda salir disparado y tener un grandísimo rebote y es por esto que es tan volátil es por esto que para que tenga mucha liquidez necesita tener un precio muchísimo más alto y que se considere el satoshi como la unidad real de ese bitcoin que para eso se hicieron los 8 decimales y que pensemos en 100 satoshis, un dólar. Más o menos. vale Dentro de poco, 1000 satoshis serán un dólar. Acordaros de lo que os digo. Ahora a partir de ahí, cada uno que haga sus cálculos. ¿Cuánto serían? Pregunta. ¿Cuánto valdría un bitcoin si 1000 satosis fuesen un dólar? ¡Hala! Ya tenéis algo que hacer. Bien. ¿Qué pasa...? Ahora en verano, ¿vale? Ahora en verano se, produ se produce que tenemos, vamos a tener un rebote en todos los aspectos. Va a parecer que la economía va muy bien. ¿Por qué? Porque empezamos a salir en todo el hemisferio norte, salimos de nuestras cuevas, eh, todos, ¿vale? En todos los países. Vamos de veraneo, gastamos mucho más. Aunque nos fundamos las tarjetas de crédito da igual, incluso gente que se va a ah, la pagaré en un, en un CTL o en, o en un mierda de estos y cosas de esas, ¿no? Eh, Claro, además resulta que en un país, por ejemplo, como el nuestro, y en muchos, se contrata a mucha gente por, para, para atender al turismo, a toda esa demanda de turismo que hay. Entonces, claro, se mueve más dinero, hay menos paro, wow, todo es muy bonito. Pero ¿cuándo es muy bonito? Cuando dan los números, en octubre. Porque ahora, junio, julio y agosto, ¿vale? Estos tres meses... Bueno, junio lo dan con el segundo, ¿vale? Ayuda a mayo y a abril. Pero luego julio, agosto y septiembre, que estos tres meses son cojonudos, ¿vale? Junio ya empieza a ser, va a ser bueno, ¿vale? Pero estos tres son las tres Marías del año, al menos en España, en otros países también. Dan resultados en septiembre y dice, wow, qué buenos somos, qué bien va. Esto sumado a que la FED va a hacer ciertas cosas, bueno, pues a lo mejor los mercados se animan. Pero mañana os voy a decir algo que no se está teniendo en cuenta mañana lo cuento porque eh, hoy es sábado y tampoco está jugando por ahí la final de la champions eh, y oye pues a ver si la gana el real madrid sabe igual eh, un equipo español que lo gane y punto pelota que es lo importante el resto son rencillas total vamos a ser deportivos y deportistas y, y a ver, yo creo que antes de que lo ganen los ingleses que lo ganen nuestros no aunque seamos de otros equipos, yo soy yo soy, otro, yo soy más de la selección española, pero bueno, a mí me mola, yo me junto con mis amigos argentinos o con los colombianos y tal, cuando vemos el mundial y nos lo pasamos pipa, nos lo pasamos de maravilla. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado mmm, y vamos a hacer ese de... ¡No, para arriba! Venga, vamos a verlo, Venga, comenzamos. Dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno para nuestras carteras importante punto importante para nuestras carteras si no has visto el vídeo que he colgado esta mañana vale sobre esta herramienta que tenemos delante TradingView, que te, lo que hoy he puesto te va a ayudar a controlar tu cartera te va a ayudar a analizar te va a ayudar a que pues todo vaya un poquito mejor y es un vídeo que está hecho Uh, con todo el cariño del mundo Así que no solamente eso Sino eso es totalmente recomendable Porque es conocimiento básico de la herramienta básica Que tienes para <ríe> Lo que tenemos delante ¿Vale? Así que eh, lo tienes por aquí Aquí te lo dejo eh, Échale un ojo porque creo que es Más que interesante eh, Bien ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues bueno, pues que hemos en horario Pues me decía, veis, nos vamos para arriba Ya empezamos a subir Y digo, ah, vale pero vamos a ponernos en cuatro horas. Ostras, ya la subida... A ver, sí, está bien, ¿no? Hemos hecho aquí un pinchito, hemos tirado para arriba, ¿vale? Eh, vamos a ponernos en diario. Eh, vaya, pues si somos aquí una, una, un cagancho aquí en, en todo esto. Eh, fijaros, ¿eh? Desde aquí, ¿cuánto hemos caído? Por cierto, eh, hemos estado en un máximo de caída de un 60%, eh, 57, 66. Estamos ahora vale ahora quiero que veáis una cosa vamos a ver la caída anterior ¿vale? quiero que veáis esta caída estuvimos en un máximo de un 55% bueno y bueno pues a partir de ahí más o menos un 55 empezamos a rebotar fijaros cómo esta parte final es muy diferente a esta otra igual que esta parte, es muy diferente a esta otra, que era... ¿Veis? Algo así, era lo que yo quería que se dibujase aquí arriba, lo que yo decía, algo muy parecido a esto. Que no se hizo. Entonces, Y eso que es en diario, en diario es donde interesa que se dibujen estas cosas. Es bastante para mí, a mi modo humilde, ¿vale? De verlo. Es probable, es posible, que... Vamos a verlo aquí. Podamos seguir aquí tonteando unos días hacer un pinchito a la zona, incluso un mínimo inferior, y rebotar. ¿Vale? Eso es bastante posible. ¿Vale? Ahora bien, también, por otra parte, ya hemos estado viendo en estos días, eh, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar también que eh, una vez perdida la Rose Line, esto no vale para nada, esto <risa> vale eh, nos vengamos al menos también a la zona de 26 y pico. Y sabemos que por debajo tenemos ese gap en 24, ¿vale? Del CME, que es este. Vamos a ponernos en diario porque si no, no lo vamos a ver nunca. ¿Vale? Es este gap que hay aquí, ¿vale? Que tendríamos que cerrar en 23.000 y pico, 24.000, redondeando en 24.000. ¿Vale? Vamos a, a, a verlo. ¿Vale? Para los nuevos que no sabéis lo que es el gap, esto es un viernes que cierra el mercado, y esto es un domingo por la noche cuando abre. Entonces se produce un agujero en el precio porque cierran este precio y abren este precio. ¿Qué suele hacer eh, los futuros? Ir a cerrarlo, ese agujerillo, ir a cerrarlo. ¿Qué pasa? Que esto se produjo en diciembre, el 24 de diciembre al 28 de diciembre, decía de los santos inocentes, eh, aquí en España por lo menos, y eh, nos hizo la inocentada dejarlo ahí y lo está, pues eso, y queriendo ir a cerrar ahora. Vale, entonces por eso, esa es una posible zona en la que podemos eh, topar otra posible zona, lo veis aquí que es bueno, pues la zona de 20.000 hasta este apoyo que hay aquí en 16 y, y pico pero es que a mí cuando me dicen 14 digo, joder, es que aquí tenemos 14 y es por esto ostras, no será más importante la resistencia que hemos tenido aquí que es la que hemos roto donde nos tengamos que apoyar como para tener que, que venirnos a esta. Digo, eh, se me ocurre así, como una locura estúpida. Porque aquí tiene un toque, aquí tiene un toque, que aquí pensamos... Esto para que... Por, por, por eso os digo el tema del impulso de Bitcoin, que cuando sale disparado no ha, esto no hace prisioneros, ¿vale? Entonces, y sobre todo lo digo por los nuevos, porque están, están muy preocupados. Ah, y tal, no sé qué, bueno, bueno Tranquilos, ¿vale? Eh... Es normal que estéis preocupados, A ver, y es lógico, es humano, ¿vale? Si no está, diría, si no estuvieseis preocupados, diría lo que estáis es locos. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué pasó? Tocó 20.000 hizo un pequeño, una pequeña bueno, esta tontería primero, esta otra tontería después, y salió disparado. Y decíamos, no pasa nada, no pasa nada. Porque ahora, cuando haga el pullback, porque de una resistencia tan importante, cuando haga el pullback, eh, ya compro un poquito más. Y no lo hizo. Se fue directamente a 42. Y después de 42 se vino a apoyar en la zona de 28.30. ¿Vale? Que ahí sí pudimos comprar y ya seguimos para arriba. Compramos más. Para el trading nos da igual, ¿vale? Eh, hold evidentemente, se compra de otra manera. Pero para el trading a mí me da igual haber hecho el trade. Hombre, lo hubiera hecho, haber preferido haberlo hecho en 20. Pero a mí no me importaba hacerlo aquí. Que más me da. Si yo voy a hacer un 20% de beneficio, ¿vale? Aquí fue un 93, pero bueno, un poquito menos, eh, yo, no, yo no cogí tanto, fue hasta este máximo, que solté este trade, vale, un 45%, esto es un 45%, igual que si hubiera hecho un pullback y me hubiera venido hasta un máximo eh, eh, que, que me hubiera tocado en un cuarenta y tantos por ciento, es lo mismo, vale, o sea, un 45% es lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí, lo único que tuve que esperar un poquito más, ya está eso no me importa, mientras tanto había altcoins que estaban subiendo mucho, con lo cual se podía en un mercado alcista es muy fácil bueno, ya habéis visto lo fácil que es eh, hacer vídeos, aconsejar a la gente decir que todo esto va muy bien en un mercado alcista, eh, mola eh, en un mercado bajista, ahí se ven es cuando se ven las cosas bien, de momento la Rose Line que dibujé en julio y me dejó vendido, que dije algún día se cerrará y por eso la voy a dejar ¿Eh? Los que estabais en el canal en aquel momento eh, la tuvisteis muy en cuenta y mirar, llegó, llegó y estamos en esa zona, está haciendo el soporte. Es normal porque era una zona de mínimos. de Aquí fue una zona de mínimos. Eh, a mí me dejó vendido con el trade, pero ahora pues he podido comprar en esa zona. Eh, ¿Que tengo que comprar más abajo? Por supuesto que sí. Que espero que se puedan hacer en algún momento. Pues sí, espero que se puedan hacer en algún momento. Eh, mi, esta línea roja que tengo aquí... ...en la zona de 24, 23 y pico... ...creo que es en la que pararemos... Eh, ...pero bueno... ...tampoco puedo asegurarlo ni garantizar nada... ...ya sabéis que yo soy de la opinión... ...de la media de 200... ...en semanal... Eh, ...que de momento está ya en 22.227... ...más o menos aproximadamente... ...el precio si sigue bajando... ...o si tontea un poco más... ...esto seguirá subiendo un poquito... ...y bueno pues cuanto más suba esta media de 200 pues bueno, más probabilidades tendremos de que baje menos, baje menos, tan sencillo como eso. Y esto creo que es una realidad que siempre ha, se ha cumplido, eh, intenta el mercado, no tiene por qué repetirse exactamente igual, ni mucho menos, pero bueno, en eso nos basamos, eso es el análisis técnico, el análisis técnico es el, el estudio de lo que ha pasado anteriormente, junto con ciertos indicadores para adaptarlo a lo que tenemos en el mercado actual. Y en el mercado actual la realidad es que eh, si yo me voy a diario, mientras yo no empiece a romper EMA 20, con nuestra línea nitro haya un cruce, y luego la EMA 20 se nos vaya a la línea morada, que para que se vaya a la línea morada, esta línea morada todavía tiene que estar más horizontal, no vamos a subir. Mientras no pase eso, no vamos a subir, ni yo diría, <ríe> entra. Ahora bien, hay una cosa que sí es buena, y es que ya tenemos un poco de divergencia, un poco, vale, o sea esta línea que tenemos aquí, pam pam, vale, de este mínimo de cuerpo a cuerpo, vale, eh, porque si lo hacemos de mecha a mecha, pues no, porque y por qué lo hago de cuerpo a cuerpo, porque el RSI nos lo hace como, nos lo hace al cierre, entonces eso baja y el RSI en diario sube, vale, de momento es una divergencia que es pequeña, que no tiene un ángulo muy agresivo, pero no esperamos de momento eh, salir del mercado bajista lo único que esperamos es un rebote, con lo cual pues es una divergencia suficiente como para decir, bueno, pues tenemos un rebotito nos vamos a 32, 35 y volvemos a, a ir para donde, donde tenemos que ir ¿vale? ya lo sabemos que en semana volvamos a, a nuestra querida semana eh, creo que tengo por aquí un. ¿a qué es? aquí está eh, vamos a quitar este nuestra querida Samana, ya sabemos que estamos tocando la línea verde, esta línea que tenemos aquí en la zona de eh, 387839. ¿Vale? Que eh, toco aquí, toco aquí, toco aquí, que tendremos que estar un tiempecito en esa zona que nos hará sufrir. ¿Cuánto tiempo? Hay esa es la pregunta del millón. Aquí estuvimos entre no, pues, noviembre hasta. bueno, bueno, digamos que salió hasta en febrero, de noviembre a febrero. Aquí estuvimos pues, desde que tocó la primera vez de septiembre del 14 hasta que digamos que ya salíamos para arriba, eh, más o menos, eh, que se pudo hacer algo mayo del 15, <ríe> junio del 15, tela. Eso fue muy largo, este fue un poquito más corto. Eh, esto fue el bicho, ¿vale? Y pues vamos a ver cuánto tiempo nos tiene aquí. Yo creo que tenemos que ir a por la línea de tendencia también, a lo mejor apoyarnos después y ya romper. Pero para eso todavía queda un poquito de tiempo, ¿vale? Todavía queda un poquito de tiempo y. Por lo menos, por lo menos yo creo que si tenemos un rebote estará bastante bien, aunque luego tengamos un apoyo y luego ya rompamos para, para septiembre podremos romper esta, esta línea. Eso quiere decir que ya nos iremos para arriba, no tiene por qué. Puede romperla y estar tonteando. Y veis aquí, por ejemplo, lo que hizo. Lateral subidista, como decía mi niña. Pues eso, de lateral subidista, que está es bueno, porque parece esta tontería de lateral subidista eh, fue un dinerito, ¿vale? O sea, <ríe> desde este mínimo que decimos el lateral subidista hasta que salió disparado, ¿vale? Eh, no es mucho, es un 20% en Bitcoin, pero este era el subidista, 20% en Bitcoin, es, por lo menos es amigable, es algo eh, que no es este aburrimiento que hubo aquí, y que no es el aburrimiento que, en el que estamos cayendo ahora, y llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve semanas bajistas. Necesitamos, necesitamos una semana subidista de rebote, ¿vale? Eh, Ethereum, Ethereum en la zona de soporte que teníamos marcada, perfecto, clavadito, ahí ha ido a hacer el pinchito y se va a pinchar rebote, a ver si la semana que viene hay rebote, es bastante probable eh, que haya rebote, pero recordar que por lo menos hasta luego el día, de la semana que viene tenemos, algo teníamos, no me acuerdo lo que teníamos, pero el día 10 y el 15 de junio son las fechas claves, ¿vale? Eh, eh, la inflación en Estados Unidos y la nueva subida de tipos de interés, que ya hablaremos, mañana hablaremos un poco de eso para mm, ver es la realidad. Eh, la dominancia de Bitcoin, bueno, tenemos por aquí, eh, vamos a ponernos, en el, uh, bueno, no, dominancia, es que tengo aquí varias cosas que me estoy volviendo loco, uh, que tengo aquí, de los ejercicios que hemos hecho, cositas, ¿vale? Y esta es la interesante. El resto las tengo que cerrar las pestañas, porque si no, me voy a volver majara. Aquí y aquí, fuera. El que no 20 y 22. Esto es del vídeo de esta mañana, o sea que os lo recomiendo. Bueno, dominancia de, de Bitcoin. Todavía no ha llegado a la zona de resistencia, debería de llegar a ella. Una vez que llegue a ella, hay que observar muy atentamente qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si la pasa mal rollo para las altcoins, pero si empieza a perderla, si no puede con ella, y yo creo que deberá ser un buen momento, muy bueno, para comprar altcoins, vamos a tener una alt season, incluido una subida de precio de Bitcoin. Uh, es lo que yo creo, ¿vale? Y es como yo me voy a posicionar. ¿Esto quiere decir que ella es una cartera definitiva para Hall? No. Esto es para, para mí, a mi modo de ver, va a ser una buena oportunidad para hacer un buen trade. No para hall. ¿vale? El total market ha subido. La dominancia de Bitcoin ha caído. Con lo cual, sábado, sabadete, Día de altcoins. Pues sí, fijaros que hasta Drep, que la íbamos a ver, está en verde. Eh, 7.32. Vamos a ver por cambio. Positivo a negativo que tenemos en el lado izquierdo, en la esquina superior derecha. Bueno, en negativo primero, cream, umbrella, CTSR, CFX, Kipterium, los eggs de los huevitos, los library gates, 1.60 y poca pérdida. Pero en el lado positivista. ANC, que he hecho un corto esta mañana, también lo hemos visto, estaba en un 39%, 40% ya, ha estado un poquito más, pero bueno, tampoco le podemos pedir peras, ya era demasiado bien, está, con ese rebote, MIR un 23%, FED 13%, muy bueno, IDEX también un 13%, Avalanche también rebotando, abrazando esta, bueno, Mecha, esta configuración suele ser una configuración eh, bastante, bastante alcista, Así que vamos a ver que por lo menos cierre hasta aquí arriba a los 29, con lo cual hará otro 15% por lo menos y se va a intentar acercar a la EMA20. Vamos a ver qué hace entre esta noche y mañana. Maker, eh, Tezos también está muy, muy bien, un 7,73. Solana contra el euro o contra el dólar, 7,5%. Eh, Sushi también subido un 7,5%. Phantom casi un 7%. Ha estado... Y un poquito en la zona del 7, ahora he bajado un pelín, pero bueno, enseguida a ver si cierra. Uy, sería ideal que cerrase. Ten en cuenta, veis, por ejemplo, estas velas que no hay, que no hay mecha ninguna, eh, molan, pero oh, necesitamos que la abrace, sería lo ideal. Si no la abraza, bueno. Depende de cómo se dé mañana el día. Alice también está bastante bien y en general, fijaros que 6 que es que 5, o sea, hay un montón. Eh, de cosas en verde, de uy, de cosas, bueno, de criptomonedas <ríe> muy bien, el BNB también, está, lo he visto por aquí 309 está aguantando muy, muy, muy bien el chaparrón eh, si tenemos Salcoin Season ¿vale? que hemos visto en la dominancia eh, para mí una por solidez de las importantes van a ser Ethereum y BNB ya sabéis que para mí las tres marías son Bitcoin, Ethereum y BNB pero hay cositas que, pues digamos las Atomic, digamos las Avalanche, digamos, inclusive, inclusive la Luna 2.0, porque la gente es así de estúpida. Eh, Cake, aquí también otra de las que están llamadas a sobrevivir porque tiene una utilidad brutal y se está utilizando continuamente, cada día, cada día, ¿vale? Entonces, estas son las cosas que hay que mirar. Cake es algo, ¿vale? Eh, es un Dex, es un intercambio. Ostras, eh, eso es dinero sí o sí que es más lento en el tiempo ¿vale? que estas cosas son las que sobreviven a los cripto inviernos y luego pegan un pa pampeo brutal cuando viene el siguiente la siguiente cripto primavera, a lo mejor no vuelve nunca donde estuvo pero ahora mismo suponte que Cake donde está ¿vale? vamos a vamos a irnos a, a la gráfica ¿vale? Cake estuvo en la zona de 44 está en 4, yo no te digo que se vaya a 44, pero con que se vaya a 20 estamos hablando de un 357% ¿vale? inclusive yo creo más arriba porque esta línea que tengo aquí en marca de resistencia creo que es donde se puede ir eh, al menos en el siguiente ciclo como poco se irá a, a, a 10 ya, con lo cual ya tiene más de un 100% o sea que es que mis apuestas, mis apuestas eh, principales son hacer 100%, porque hacer 100% en una cartera es una puta locura. Es una puta locura, es la hostia. Entonces, ah, no, no, yo es que me quiero volver a haz lo que quieras. ¿vale? Yo creo que hay cosas que valen la pena y que, bueno, pues, pues ved, uno de los antiguos, que ahí sigue aguantando y sigue estando ahí. ¿vale? Estos hay que tenerlos en cuenta, los Litecoins que han hecho un movimiento muy interesante, ¿vale? No sé, pero eh, tampoco, vamos a ver, Lightcoin vamos a verlo en semanas, porque si no, eh, esto es de las antiguas, ¿vale? No se pensaba que Lightcoin fuese a batir su máximo, y sin embargo lo batió, ¿vale? Le duró poco, <ríe> ya, pero le batió, entonces... ¿Cuál va a ser su mínimo? No lo sé... Posiblemente se venga a la zona de 43... Si se va a ir a la zona de 43, 40... O incluso en este... bueno, esto, solo, esto, esto ya me extrañaré... Porque aquí lo que cierra es una W perfecta... Pero bueno, la zona en la que está... Incluso esta zona aquí más abajo, en la zona de 40... Eh, creo que puede ser su claudicación... ¡Ostras! Cuando vuelva a 150, 180... Por lo menos... Al menos hasta este punto de pivote de los 130... Desde 40... ...más o menos, o 41, me da igual... De los 130... ...estamos hablando de un 220%... ...en algo con cierta solidez... ...con una antigüedad, con un apoyo ya... ...¿vale?... ...no es una recién nacida precisamente... ...BNB, tres cuartas de lo mismo... O sea, BNB... ...¿vale?... ...fijaros dónde está... ...está haciendo una bandera muy parecida a Bitcoin... qué menos, que menos... ...o sea, a mí no me cabe la menor duda... ...de que BNB... ...desde aquí... 300, ¡Bam! Va a llegar a ese máximo. 100%, eso es lo que me interesa. Sólido, un poquito sólido que me pueda hacer como por al menos un 100%. Con eso, boom, Te estalla la cabeza y sobre todo el bolsillo. ¿Por qué? Porque si tú este año tienes una cartera de 3.000 y el año que viene tienes una cartera de 6.000, tener en cuenta que la cripto primavera es una subida que tiene luego un retroceso aprovecharemos ese retroceso ¿vale? aquí intentaremos vender no arriba del todo posiblemente, a lo mejor vendemos un poquito antes algo, algo pringaremos ¿vale? y cuando venga ese retroceso lo que hemos vendido, pum se lo meteremos y luego ya viene el bullrun y eso, y ahí es donde terminamos de rematar la faena y es así como se debe de trabajar y como se debe de mmm, ir planificando lo que vamos a hacer, pero para eso todavía queda tiempo, todavía queda un poco de sufrimiento ¿Vale? Y hay que fijarse en estos valores, estos valores que son algo. Un san o un maná, por ejemplo, cualquiera de los dos, yo creo, a ver, maná es más antiguo. Posiblemente mmm, sea un apoyo un poco más seguro, ¿vale? Pero no importa, a ver, ya el que más te guste, es que es indiferente. Claro, san, que ya di este punto de, de caída, bueno, di entre este punto y este, ¿vale? Es un... Y esto es cuidado. Que eso, que eso lo diga a principio de año. Pero, pero bueno, gente. Estamos hablando de un 86%. Y aquí abajo estamos hablando de un 91%. Bueno, pues entre medias... Un 89, 90. Es una zona muy buena de claudicación. La que está un poquito más abajo. ¿Veis el pincho que hizo aquí? Hasta los 0,96. Pues a mí, eh, comprar en la zona de 1 o por debajo de 1. ¿Vale? San para luego... Venderlo a lo mejor en 3, fácilmente, yo creo que fácilmente en 3, ¿vale? Es un 200%, creo que vale la pena. Pues claro que vale la pena el riesgo. Y si tenemos paciencia y lo compramos mejor, vale más la pena el riesgo todavía, porque para hacer un 100% necesitaremos menos enchufe. Cardano, cardano ¿vale? Tres cuartas de lo mismo, es decir el 0,46. Yo cuando dije que Cardano me interesaba a partir de 0,6, 0,5, algunos me decíais que no, ¿no te estás pasando un poco? ¿No se te está yendo la pinza? No, no, no. Y en 0,4. Y, ostras, de momento la media de 200 ya la está perdiendo. Vamos a, a, a cerrar semana por debajo de la media de 200 en Cardano. Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo al dato! Entonces, ¿a mí dónde me interesa Cardano? Aquí. Aquí, y creo que puede coincidir toda esta caída: 0.35, 0.36, incluso 0.3. No me, no me llaméis muy loco, ¿vale? Aquí por estos apoyos que hay aquí: 0.29, 0.3. ¿Vale? Lo tengo bien estudiado. ¿Vale? Esa subida de la dominancia que le queda a Bitcoin con caída de las altcoins, por lo menos, eh, del 0.46 al 0.3, eh, que va a ser todavía? ¿Un 40%? Bueno, eh, menos, ¿vale? ¿Ves? Eh, un 35%. Ahí me interesa comprar entre los 0,45 eh, más o menos y los 0,30. Ahí me interesa comprar Cardano. ahí ¿Eh? es donde yo quiero comprar Cardano? ¿Por qué? Porque no me cabe la menor duda de que Cardano va a volver a un pavo. Entonces, si yo lo compro eh, de media de 0,35, por ejemplo, ¿vale? o solamente tengo dinero para hacer una compra, y voy a comprar mis Cardanos en 0,35, todo lo que sea por debajo de 0,40 es la leche. Pues yo me vengo aquí, plaf, y digo, ostras, es que para un pavo es un 180%. Eso es lo que a mí me interesa en una criptomoneda que tiene una solidez. Dejaros de pamplinas. Hay criptomonedas en las que vamos a invertir que todavía no se han creado. Esas son las que nos van a hacer un 1000%. Puta madre, cojonudo cojonudo, vamos a hacer un por 10, un por 20, un por 30. Pero estas, que son de confianza, que son ya de la casa, ostras, creo que hay unas cuantas, acabamos de ver tres o cuatro, por las que apostar y decir, ahí va, 100, 100, 100, 100, o 500, 500, 500, o 1000, 1000, 1000, en cada una de ellas. Ostras, ¿eh? Ostras, es una pasta, es un, es un dinero. Eh, Perdonar que me ponga tan efusivo, porque es que, jodó, hay veces que... Que es para machacar el pescuezo a más de uno, darle una colleja. Sin violencia, o sea, Hablando, sin, pues, pues como el cole, ¿no? Tirarle el borrador a la cabeza. <risa> o una tiza, ¡guas! Eh, joder. Parar, pensar con la cabeza, ¿vale? Primero. Luego, tendremos una parte de nuestra cartera, ¿vale? Que vamos a hacer un experimento en algo. Pero hacer un experimento en una, en dos, con mucho. Pero no va a ser vuestra cartera es en experimentos. ¿Vale? Que las cosas ya están inventadas. Que las cosas ya están hechas. No queráis ser más listos que el mercado, porque el mercado os va a machacar y mañana vamos a hablar también de eso. Que es muy importante. Vuelvo a insistir, mirados el vídeo esta mañana, que creo que vale la pena eh, para tener vuestra herramienta de Trading View al día. ¿Vale? En fin, poco más que añadir, ¿vale? Lo que quería es que era que vierais un poquito esto, cómo. cómo iba la faena y qué, cuál puede ser mi apuesta y mi forma de trabajo de aquí a... Pues posiblemente octubre, noviembre. Eh, quizás incluso un poquito más. Ya veremos a ver lo que nos, nos, nos marca el mercado. Eh, tenemos que ser muy flexibles. No vale... No, es que esto ahora se va para arriba, ahora se va para abajo. Ahora no... no, no. Tenemos que ser flexibles y adaptarnos a lo que el mercado nos va dando en cada momento. Si hay un hundimiento del mercado, pues... Y, y hemos empezado a comprar, pues, no, pues nos tenemos que joder. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. ¿Vale? Pero luego... Paciencia, la paciencia paga. La paciencia paga. Bien dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin. ¿Qué está haciendo Bitcoin en una hora? Está... Es que está chiquitito. Esta línea de tendencia nos está diciendo tantas cosas. Esto, esto en realidad es un triángulo descendente, para normalmente es que se rompa para abajo. ¿vale? Ahora bien, si la semana que viene, de momento los mercados han acompañado ¿Vale? los mercados se han acompañado eh, sí que es cierto que la, el, el, los futuros de Bitcoin pues han cerrado un poquito más abajo 28.800, 28.750 vamos a ver qué quieren hacer mañana pero eh, si cae un poquito para esos 28.750 y luego vuelve a subir bueno, pues no estaría mal o sea, pim, pan y rompen oye, pues sería guay pero claro, es que de momento, en una hora Estamos solventando EMA20 y la media de 50. Está a punto de producirse un cruce que es fantástico, vale, que es esta línea naranja con la línea morada. vale. Ese cruce es bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque nos suele indicar que eh, el precio va a querer irse a la siguiente resistencia, o por lo menos si no hay una resistencia que sea muy sólida, esta línea de tendencia no es que sea tan una maravilla, pero una hora no está mal, a la media de 100. Vale, entonces puede irse ahí perfectamente, 29.264, no lo dice, 29.250, esta zona de la, de la línea de tendencia. ¿Qué pasa? Que dentro de unas horas hace así y luego dice, ostras, me tengo que acoplar eh, y tengo que ir a, a, al cierre de, de los futuros del CME. Y puede caer, pom, pom, apoyarse en la media morada, ¿vale? o incluso en la naranja, da igual, en la que cualquiera de las dos. Pom, y ya de ahí decir, venga, pues vamos a ver si hacemos algo. Algo, no lo sé. ¿Qué pasa? Que para que haga, sea, pase algo en, en, en cuatro horas tenemos que empezar a romper la línea naranja. Y todavía, pues bueno, hemos probado a la blanca, nuestra línea nitro, nos hemos venido abajo. Aquí una buena vela para ir a atacar la naranja y ahí seguimos intentando atacar la naranja en la zona de los 29.090. Eh, bueno, me decía también alguien hoy, a ver si puedes, eres capaz de dar más cifras. Yo hablo de líneas naranjas, hablo de tal, pues intentaré dar más cifras, intentaré mejorar eso. Ya sabéis que muchas veces lo he dicho, he intentado hacerlo, pero es que es, es complicado, me resulta bastante complicado. No soy un profesional de la comunicación, entonces no... Me resulta difícil, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a intentar. Eh, sí que es cierto, veis que eh, tenemos nuestra querida Rose Line y aquí ha habido una salida falsa, ruptura, volvemos dentro. Y empieza a subir. Esto suele ser una buena señal, ¿vale? Suele ser una señal de rebote, pero para que esto se termine de confirmar tenemos que romper la línea de tendencia y, y quizás nuestra línea nitro sea la más fiable para romper, ¿vale? Y esa zona más o menos está ahora mismo en los 29.200, más o menos. Rompiendo esa zona hacia arriba creo que, que sí podremos volver por lo menos a la parte superior del canal horizontal que estamos formando continuamente y esa parte superior está en los 30.750, ¿Vale? Entonces, entre nuestra Roseline, 28,750, y la parte superior, 30,750, esos 2.000 dólares nos están volviendo medio locos, pero cuanto más acumulemos en la zona, ¿vale? Con más fuerza podremos rebotar. Esto sí es cierto, ¿vale? O sea, hay gente que dice, no, es que estamos acumulando mucha presión. Cierto, eso es correcto, totalmente correcto, ¿vale? Pero claro, ¿hasta dónde tendríamos fuerza para, re para rebotar si conseguimos romper la media de 100 ...que está en la zona de 29.650... ...llegamos a la... ...zona superior del canal lateral... ...30.750... ...pues a por la media de 200... ...que está cerca de la línea que tenemos marcada de máximos... ...o de posible rebote... ...en 32.950... Eh, ...redondeando, ¿vale?... ...la media de 200 en 4 horas... A, ...sería... ...una resistencia dinámica importantísima... ...¿vale?... ...si la batimos, no creo que pasemos de la línea de tendencia roja... ...que tengo aquí marcada que ya estamos hablando de 34.000 ya pasar de ahí lo veo bastante complicado, pero Bitcoin es así Bitcoin, sabéis que de repente en dos velas te ha subido una barbaridad y te vuelve loco así que bueno, poco más vamos a terminar por hoy, sábados a este día de altcoins que están rebotando, enhorabuena a los premiados y mañana mucho más así que como digo, siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao, chao